Santos Laguna presenta tres positivos a horas de enfrentarse al Club América. El equipo de Santos Laguna llegará mermado para el partido de esta noche contra el Club América, ya que hace unos momentos, a través de un comunicado en redes sociales, reportaron casos positivos por COVID. Después de hacerse las pruebas que pide la CONCACAF, Liga de Campeones, previa a un encuentro, los resultados arrojaron tres positivos, por lo cual la directiva del club y el cuerpo médico indicaron que los futbolistas ya se encuentran confinados. Siguiendo los protocolos de la Liga de Campeones de la CONCACAF, se realizaron pruebas de COVID-19 al plantel del primer equipo varonil, las cuales arrojaron tres casos positivos. Cabe recordar que además del encuentro ante las Águilas, el cuadro de la comarca se enfrentaba el próximo martes al equipo de Impact de Montreal, en los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, por lo cual ya fue notificado.